Tú, joven, asiste al octavo congreso. Aprende de muchos temas. Fórmate. Soy niño y tengo identidad. Identidad. Sí, yo quiero seguir progresando para ser un gran líder. ¡Ey! ¡Vamos, vamos! Ven a proponer y a aportar entre todos. Vamos a hacer un gran cambio. Ven, participa. La lengua de señas nos une.